Supongo que hasta aquí llegó. Lo que usted no sabe, señor Burns, es que yo estuve robando su dinero por tantos años que usted no tiene en encontrar al culpable. Usted no fue más que mi marioneta y yo el titiritero de su vida completa. Quizás este sea el final de mi camino, pero usted depreció todo su camino porque tú estaba no conduciendo el auto de la vida, señor Burns.